Buenas noches, bienvenidos irreverentes Llegamos aquí al fin, al viernes En un, bueno, un viernes bastante cargado de energía futbolera Lo cual nos vamos a tener una oportunidad de comentar las tragedias Y también bueno las buenas noticias para otros Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Andrés, ¿qué tal? Hola con tertulias, con tertulio Saludos a todos los, los croatas Felicidades a todos los croatas Y felicidades a todo el pueblo argentino Chiara San Pablo, muy buenas noches Buenas noches Hoy, para los que hemos seguido el fútbol, yo recién estoy viendo los partidos así completos, porque recién me libero de la universidad. Y ha estado muy emocionante, me atrevo a decir que... Durísimo. ¿no? Durísimo. Los dos partidos, hoy Latinoamérica ha estado batallando hasta el final, Brasil no lo logró, bien. tristemente, pero Argentina sí, y se lo merecía, porque la verdad sí que, sí que tuvo varias oportunidades de gol. Entonces, bien por ahí, bien por ahí. Y luego hay, me, me gustaría recordar que hoy en Venezuela es el día en que se recuerda a Chávez y no lo muestran obviamente los medios hegemónicos, tampoco los medios hegemónicos de Bolivia, obviamente, pero hubo multitudinarias marchas en todas las ciudades de Venezuela recordando a su comandante Chávez y, y es una muestra de lo que no se quiere mostrar, que Chávez sigue vivo en el corazón de, de Venezuela, de toda Latinoamérica y su lucha también y ahí está. ¿no? Me parece importante recordar a Chávez hoy como una chavista más. No, buen, buen dato, la verdad, realmente una figura para gente que lo quiere, como que no por una figura realmente trascendental en la política latinoamericana contemporánea, quizás estemos también comentando un poco al respecto. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Kiara muchachos, y nada igual, feliz del viernes, súper emocionante, igual. Un abrazo a los hermanos argentinos que están en plena fiesta, que siga así. Yalén ver muy buenas noches. Un abrazo a los hermanos argentinos. <risa> bueno, no soy fanático de fútbol Pero ahí va, para no salir de onda Buenas noches Andrés, señoritas, caballero Buenas noches y a ustedes que nos ven Todos los días, buenas noches A ver, para no salir de onda, justamente en el mismo Sentido, ya que ahora dio unas impresiones A ver Mauricio, te voy a dar la palabra Para hablar de fútbol, hermano, Si estos minutos no, eso no. Mi regalo de cumpleaños atrasado. Un minuto de fútbol. Me da muchísima curiosidad si el gol de Holanda fue jugada preparada. Si fue jugada preparada, Bangal es un genio. El Dibu tiene que bajarle un poco, las, un poco la adrenalina porque le puede llegar a salir mal. Amonestaron a mitad del equipo de Argentina. Pierden a los dos laterales. Eso es una pena. Y mañana, pues, mañana se viene el, el, el verdadero plato fuerte que es Francia, Inglaterra. ¿Brasil, algún comentario para el, para el Oxiso? Mira, a mí me da pena por Nimar porque es un artista el tipo, juega demasiado bien. Uh -huh. Pero nunca he sido muy, muy fanático de Brasil, entonces... Pero se merece ma, merecimiento es difícil, ¿no? Pero jugó muy bien Brasil, pero jugó muy bien Croacia, entonces, uh -huh. complicado. Defender también es parte del juego. Totalmente. Natalia, ¿quieres emitir algún criterio futbolero? No, yo creo que ya Mauricio lo dijo, o sea, todos estamos felices de que todavía hay un representante latinoamericano. Uh -huh. Creo que todos nos vamos a sumar, nos vamos a poner la camiseta argentina. Uh -huh. Pues a darle, hay que ver qué pasa el resto de la semana y es lo último que queda, así que muchachos, aprovechen. <risa> todavía tiene un par de días más y para todos los futboleros. Totalmente. Bueno, ya entrando en tema y cumpliendo, pagando promesas que se vinieron a hacer a lo largo de la semana, el martes había eh, anunciado de que ese día se había dado la cumbre en contra del racismo y toda forma de discriminación aquí en La Paz, inaugurada por el vicepresidente del Estado Polinicial de Bolivia, David Choquehuanca, y también estaba presente la ministra de Cultura, Descolonización y Despatercalización, Sabina Orellana, y en la cual se reunieron a más de mil delegados de los nueve departamentos para discutir este flagelo social tan arraigado, tan parte, lamentablemente, de la historia boliviana como es el racismo, para analizar sus orígenes, sus causas y también qué mecanismos institucionales han llevado a cabo, evaluarlos y qué se puede hacer para mejorar. Entre esos habló la necesidad de modificar la currícula de la educación básica y también superior para incluir las discusiones o materias de ética profesional para incorporar pues la discusión del racismo. También se tocó un tema bastante importante y que tiene un ya bastante resonancia en, la, en el contexto nacional, que es la justicia, que la justicia, vaya sorpresa, también nos está fallando en el aspecto del racismo. La ministra de Culturas mencionó de que del 2010, cuando se leyó la ley 045 en contra del racismo y toda forma de discriminación, de, de, ese, de 2010 a la fecha, 12 años, se han presentado más de 1.300 denuncias de las cuales solo tres han tenido sentencia y las demás han quedado en nada en la fiscalía. Entonces ahí vemos otro problema, se tocó la ley de deslínea jurisdiccional que tampoco está funcionando, en fin. Se tocaron muchos temas y se dieron estos lineamientos. ¿Será esa la razón? ¿Será esto lo que funcionará? Pues es un tema muy importante para estar pensando. Si nos da el tiempo, tenemos ahí unos cuantos temas más bajo la manga, pero para no hacer más promesas, pues por ahora ahí, ahí, la, ahí las dejo. Entonces empecemos por, con el racismo. Natalia, tú como historiadora, por favor, empezamos contigo. El tema del racismo es un tema prácticamente institucionalizado en Bolivia, ¿no? Uh -huh. Es algo que se viene a instalar desde el tema de la colonia por el tema de la pigmentocracia, ¿no? De repente, porque vos tienes el color de piel más claro o lo tienes más oscuro, tienes ciertos fenotipos, eh, te daba cierto tipo de estatus, ¿no? entonces incluso hay, hay, hay unos cuadros que se llaman los cuadros de castas, si pueden googleenlo, donde nos muestra un poco cómo es que se van configurando las distintas razas. Esto se utiliza como un mecanismo de la institución colonial justamente para tratar de diferenciarte del otro y decir yo soy mejor que vos y por eso vos me debes plata a mí, desde temas de plata hasta temas de... Eh, justicia una serie de cosas no uh -huh. pero aquí hay que verlo creo que con mucho cuidado porque hay cierto tipo de elementos coloniales que sí se van a quedar dentro de la colonia por ejemplo el tema de hay un término que se si no estoy mal se llama causa uh -huh. que eh, después se los confirmó donde si bien consideraba el tema étnico también consideraba otro tema no linaje sangre pero desde el 2019 es con la República, creo yo, donde vamos a ver un tema de profundización del racismo. Y esto va a ser a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, vamos a tener los genocidios en la Argentina, en Chile, vamos a tener la segregación en el Perú, o sea, el hecho de que se piense que el Perú es solo Lima y que porque es blanca y el resto no existe y le sirve a Lima. Aquí ha sucedido de la misma forma, ¿no? O sea, se va a instalar... Eh, los pocos criollos que quedan más los herederos de la colonia van a utilizar este sistema de razas uno para cobrar porque el tributo indígena era el 70% del ingreso durante la época de la república en el siglo XIX y ya después con los años esto se va a cambiar pero va a ser una forma de separar va a haber procesos de blanqueamiento uno de los procesos más blanqueamientos que hay es el tema de las fuerzas armadas uh -huh. porque después de la eh, guerra federal y de la y del tema de Mosa eh, eh, los blancos, la oligarquía criolla le tenía mucho miedo al indígena porque se dieron cuenta que el indígena se podía levantar, que habían mantenido sus estatutos, que habían mantenido sus formas de organización. Uh -huh. Entonces se va a usar las fuerzas armadas para tratar de blanquearlas y de civilizarlos, ¿no? Este discurso que hoy, que a mí me parece terrible que todavía se mantenga, de tenemos que civilizar los cívicos contra los salvajes. Uh -huh. Se mantiene todavía ese tipo de cosas, ¿no? O sea, uh -huh. contra las sordas, contra estos incultos que es un poco lo que mantiene el, lo, los comités cívicos, un poco para hablar desde el presente es, vienen arrastrando estas cosas. O sea, a mí me parece fundamental lo que sucede ya después en el gobierno de Evo Morales, porque era una práctica institucionalizada el tema del racismo. Los indígenas no podían entrar a la Plaza Murillo, no podían entrar a instituciones usando eh, abarcas o polleras, porque como pues eso demuestra retraso, ¿no? O sea, el tema del indígena ha sido utilizado por el tema del retraso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando recién se instala la 045, mucho, mucho del discurso que, que hubo durante esa época fue es que va a empezar a haber actos de racismo ahora sí. No, lo que empieza a ver es que se empieza a visualizar el racismo. O sea, ya no te pueden negar el espacio público, no te pueden negar justicia, no te pueden negar salud uh -huh. porque eres indígena, porque tienes ciertos rasgos de fenotipo. Pero también viene con un tema cultural, o sea, tristemente muchos años ha asociado el ser indígena con el ser pobre. Uh -huh. Y eso es algo que ha dañado muchísimo a nuestra sociedad, porque muchos decían, entraban a cierto tipo de situaciones, ya no soy indígena, ya, ya no soy indígena porque ya no soy pobre. Y eso creo que se ha roto en los últimos años. O sea, ahora el tema de ser indígena, uh -huh. tener rasgos uh -huh. indígenas, algún tipo de alineamiento indígena, va a. Ser un tema de orgullo, o sea, creo que todos nos sentimos orgullosos de que nuestro país sea tan plural, o sea, tenemos 36 naciones que mantienen viva la cultura boliviana, que mantienen viva la discusión. Hay un plano argumentativo del que ya no podemos bajar después de los 14 años de Evo Morales, uh -huh. que es el de ya no podemos, o sea, ser racista sí es un delito, antes era una forma de vida. Uh -huh. Y tristemente para mucha gente sigue siendo una forma de vida, o sea, el hecho de que tengas medios de comunicación que todavía le den pie cabida, que se diga salvaje estos, o sea, estos últimos años ya no te podían decir de mierda, te decían masista de mierda, incluso ha habido mm. formas de camuflar este, este racismo, hay que tener mucho cuidado, y a mí sí me da mucha pena que solamente, que el 90% de las denuncias contra el racismo sean desestimadas, mm. porque quiere decir que todavía no hemos logrado penetrar, si bien el plano discursivo ya podemos hablarlo, Todavía falta institucionalizarlo, la lucha mm -hmm. contra el racismo No me voy a alargar más, así que por ahí. Perfecto. A ver, ya tenemos un poco un criterio de la historiadora. A ver, vamos ahora con el antropólogo. ¿Qué dices tú, Ale? <risa> Mira, hasta, hasta yo me he reído. <risa> eh, no sé, compañero. Es, mira, mira no, no voy a tocar el plano etnológico, que, que es parte de este debate. Tenía porque quiere decir el antropólogo algo con etnografía. ¿No? Porque nos vamos a ir a un debate más histórico, digamos. Lo que me interesa es la coyuntura actual con algunos ejemplos del siglo XXI. Uh -huh. eh, para reconstruir una imagen de lo indio como un elemento negativo, eh, no es suficiente una ley. Como como tampoco es suficiente una ley para combatir los feminicidios Es más, ya lo hemos planteado y vos sobre todo Andrés lo acabas de introducir uh -huh. Tema justicia no te garantiza nada Que haya una ley que diga ya vamos a dejar de ser racistas Pero la justicia no aplica la ley Entonces la ley es efectiva ¿Logra que el indígena, el indio, el segregado rural eh, Se empodere políticamente de un escenario urbano o institucional? Por supuesto que no ...pero el fenómeno ha cambiado, busquemos algunos otros elementos del por qué ha cambiado. Eh, mira, estamos a dos semanas de Navidad uh -huh. y en la calle generalmente, hace, inclusive con semanas de anticipación... ...casi un mes antes de Navidad, las personas de los sectores rurales, Potosí, Cochabamba... ...y obviamente de la parte andina, solían venir a las ciudades, a la ciudad de La Paz en concreto para poder generar mejores ingresos a partir de la limosna, uno de sus centros eh, de concentración era la parte posterior del, de la estación de autos, la estación de buses, ¿qué se llama? La estación de buses, ahí por la, perif por la calle Perú, por la avenida Perú, pero ahora está vacío, ¿qué está pasando? ¿En qué medida sus condiciones económicas mejoraron o se extinguieron físicamente? Eso es un tema de análisis te técnico, ¿verdad? Entonces yo, yo planteo dos elementos. Uno, uno es lo concreto. La economía a través del contrabando. O sea, la, tra la economía a través del contrabando en algunas zonas fronterizas donde no se puede cultivar ni la papa, ni ningún tipo de producto agrícola para la comercialización, se han dedicado al contrabando. Y estos escenarios de contrabando sabemos bien que son elementos que han generado grandes riquezas a las familias, comunidades y demás elementos. Entonces, esto les ha generado una revalorización política y social a lo indio. Entonces no necesitan la ley, necesitan hacer contrabando porque ya tienen plata ya no necesitan ir a pedir limosna a las ciudades. Entonces se han empoderado políticamente de ellos mismos. ¿La ley fue necesaria? Por supuesto que no. Un elemento no tan histórico, bueno sí histórico, pero de, de corta data, Señor Felipe Quispe nos, nos, nos, eh, nos recordaba a principios del siglo XXI que el ser de pollera, el hablar aymara ya era vergonzoso. Pero cuando el señor Felipe Quispe hace sus dos, su ser paz y empieza a politizar lo rural frente a lo urbano como enemigos de las dos bolivias, lo indio dentro del escenario político discursivo y propositivo se empieza a generar mayor valor. Y hoy por hoy, entre la combinación de camiri y la reapropiación política del escenario geográfico, ha generado que ser de pollera ya es un premio político institucionalizado. Uh -huh. verdad Entonces, eso te fortalece. La ley, vuelvo a decir, fue necesaria, el señor Evo Morales o el movimiento al socialismo logró esto, no puede combatir con la justicia... ¿Iba a lograr algo grande con la lucha contra el racismo? No. ¿De que existe el escenario? Por supuesto. Es una pugna que va a seguir vigente en función a eh, si yo veo que lo que antes era débil ahora es fuerte, hablemos de lo blanco y lo indio, yo blanco voy a tenerle miedo. Y obviamente mis cargas de negación a este sector, a lo indio, van a ser cada vez con mayor fuerza, inclusive llegando a, es, a escenarios de extrema violencia, como lo que hemos visto no solo en el tema del censo, sino también en el, Potos, en el caso de Potosí hace algunos meses. Entonces, esto es algo... Eh, no digo que estemos retrocediendo, por el contrario, estamos en un proceso de mejora, pero obviamente va a tener consecuencias de enfrentamientos sociales, políticos, institucionales y discursivos. A ver, solo para aclarar un punto antes de pasar con Kiara. Bueno, tú estás poniendo el énfasis de, lo que, de las transformaciones, de las relaciones, voy a llamarlas interraciales, interétnicas, en el aspecto económico sobre todo, ¿no? Estas transformaciones económicas, más el, que el, y el, legal, diga. Y el accionar político. Y el accionar político. Uh -huh. Y ahí tú hablas de los, de los camiris, para quienes nos siguen, eh, los camiris también son llamadas burguesía aymara, uh -huh que es pues esas nuevas concentraciones de capitales que son bastante evidentes, por ejemplo, la Ciudad del Alto, ¿no? Eh, y yo creo que tienes razón, hay una, una concentración de poder económico y político en sectores que antes no tenían, pero yo ahí te pregunto, Alem, brevemente, ¿eso eh, corrige el racismo? O sea, ¿eso ha permitido que la sociedad boliviana deje de discriminarse entre sí? No, eh, lo que dije, uh -huh. en mi última parte, eh, va a fortalecer el racismo, pero como uh -huh. una etapa evolutiva. Yeah. Porque al final, yo blanco, el indio y los dos del mismo capital, podemos querer generar una construcción de una empresa. Necesitamos yeah. capital. Uh -huh. Nos olvidamos de nuestras taras mentales del, del indio yo, yo blanco uh -huh. e invertimos. Uh -huh. Ya, yeah. ahora sí, Kiara. Ya, yeah. um, es muy importante el repaso que hacía Natalia Histórico uh -huh. para ver qué es lo que pasa ahora. Ahora en Bolivia ya el racismo como tal no es un fenómeno de pigmentocracia eh, únicamente, ¿no? O sea, no es que seamos solos racistas con el que es más moreno que nosotros. Uh -huh. eh, es, es, se, ha, se ha convertido ya desde la República eh, en, en un tema más de costumbres culturales, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos y hasta de ideología política, ¿no? Eh, porque... A, creo que a todos nos ha tocado ver, por ejemplo, en el 2019, eh, insultos racistas de una persona igual de morena que a la que estaba insultando, y, y, y esa, es una, esa es una cuestión, ¿no? A, a la izquierda, el movimiento al socialismo, es un partido altamente racializado por la derecha, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí eh, en 2019 cuando se dijo que la gente del alto bajaba a la paz? Uh -huh. se, se pintó todo un tema de que como que los salvajes bajan la gente de muchos barrios hizo trincheras como que como no reconociendo al otro, ¿no? Uh -huh. Todo este discurso que Natalia planteaba de los salvajes hoy en día y en el 2019 mucho más estaba identificado con el movimiento del socialismo por sus características populares y aquí es muy importante ver esto Natalia nos da, da este dato de que en un, un momento de la república el 70% de, de, del ingreso del, del estado era el tributo indígena y ese es el fundamento del racismo. Uno no es racista, un Estado no es racista, un continente no es racista, un mundo no es racista, por ser racista, porque nada más odia al otro porque es moreno. Un Estado es racista porque quiere explotar a un sector. Entonces, ¿cómo, cómo fundamentas en el discurso, en la moral, en el pensamiento de la gente que estás explotando al otro? Porque le haces pensar a la gente y tú piensas que el otro es menos que tú y por eso lo puedes explotar. En eso se basa nuestro Estado. El término cholo es muy importante en la historia también y, y lo que ha pasado con el cholaje, por ejemplo, porque cholo es un término todavía peyorativo uh -huh. y es, eh, es, una, es una demostración de un momento de, nuestro, de nuestra historia en el que gente de estratos populares, en el que gente que a lo mejor antes no tenía tantos ingresos empieza a tenerlos. Entonces la clase más alta dice, no es que estos son indígenas que se quieren, quieren parecer blancos y ahí nace el término cholo. Lo que deberíamos pensar ahora y antes era era claramente, si alguien te decía indígena, era un insulto en un término peyorativo. Ahora ya no es así y eso cambia cada vez más. ¿A qué responde que, que ser indígena sea cada vez menos un término peyorativo y un insulto? A la educación que hemos tenido al respecto. Desde que entra el gobierno del movimiento al socialismo se cambia la constitución y el proceso constituyente es una, o sea, en el el proceso de constituyente de nuestro país y la Constitución, eh, aprobado en 2009, marca un antes y un después en la historia indiscutiblemente. Porque participan en este proceso todos nuestros pueblos indígenas, definen el Estado, los pueblos indígenas por primera vez, Nunca los pueblos indígenas habían podido definir, sentándose como pueblos indígenas, viendo por su sector y por su pueblo, qué es lo que se quiere para el Estado y para el futuro del país. Por fin se empieza a hacer el Estado y la educación desde las manos, no solo del, del sector blanco o blanqueado, porque, a ver, Carlos Mesa tiene la piel más oscura que yo, pero defiende ese sector blanco y blanqueado y es racista. Entonces, eso hay que entenderlo. No es un tema del color de piel, el racismo, es un tema de una dominación política que se justifica con el racismo que se justifica con este discurso de odio hacia el hacia el indio, que el indio no no es indio porque porque lo lleve en la sangre, porque todos somos indios, todos los que hemos nacido aquí tenemos esa historia, pero es un tema es un tema político y de dominación y, y la, la constitución es muy importante, obviamente no lo soluciona todo, obviamente no lo soluciona todo, pero nace el concepto de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que es un primer acercamiento de, de, de nosotros para conocernos a nosotros mismos, porque hubo todo un debate al respecto. Los pueblos afro no son pueblos originarios, pero son pueblos que también necesitan y, y son parte de, del Estado, y ahí nace este concepto y me parece muy importante, viendo el futuro del país, uh -huh. ver que el racismo nace en la educación y el racismo se combate con la educación. Uh -huh. El proceso constituyente no es solo un proceso que cambia el Estado legalmente, sino es un proceso que nos, que nos reeduca como Estado y que nos, po, nos pretende reeducar en el futuro a todas las uh -huh. generaciones. Uh -huh. Lo que pasa es que la educación histórica es... No es solo decirnos, bueno, Bolívar y luego el MNR, reforma agraria. La educación histórica tiene que partir de que nosotros entendamos que si somos más o menos blancos o si hablamos eh, de una manera o de otra, o si nos compramos ropa así, vamos a seguir siendo indígenas y vamos a tener, seguir teniendo esa historia cultural. Y nuestro país está no solo en Bolívar y, y en todos los que nos han contado, sino ha sido un fruto de revoluciones indígenas y el pueblo indígena como bien lo, bueno los pueblos indígenas como bien lo decía Natalia han sido los verdaderos forjadores de nuestra, nuestra patria y para mí en eso va si nosotros no nos educamos y seguimos teniendo un sistema de educación elitista con colegios privados que tienen en muchos casos mejores condiciones que los colegios públicos no pretendamos que el día de mañana cuando un Camacho o un Carlos Mesa nos diga ay, el hijo del vecino es, eh, o el hijo de la tendera porque es más pobre y agarra una huipala, es un salvaje y te puede matar, eso pasa por falta de educación, porque la educación tiene que ser empatía y ver al otro y no pensar que es un salvaje porque es una persona morena o una persona pobre, ¿no? Entonces creo que, y lo más importante de todo esto, es que ya no es sinónimo... Ser indígena de ser pobre en este país. Y eso es un cambio importantísimo y trascendental. Eso es un paso real hacia acabar con el racismo. Y eso es un paso real porque no le estás diciendo, ay papito, bueno, eres nación, ya no te vamos a tratar más. Le estás dando condiciones materiales para que no esté subordinado al otro, que es el fin último del racismo. Eso nada más. Yo estoy completamente de acuerdo en los apuntes que, que hacen de que han habido transformaciones constitucionales, legales y que son extremadamente importantes para combatir, combatir este problema y además que han sido parte de un proceso histórico de participación política de un gran sector que históricamente había sido discriminado, que no participaba o eran ciudadanos de segundo, de segundo nivel. Al mismo tiempo reconozco lo que dice Alem de resaltar los cambios económicos y políticos que se han dado. Pero aquí me voy un poco más al presente y aquí te voy a lanzar la pelota, Mauricio. Eh, yo recuerdo que fue el 2017 o 2018, capaz estoy variando un poco los años, de que aquí en la zona sur de La Paz empezaba a ir mucha gente del alto al megacenter y eso despertó una reacción de la de los, población de la zona sur. Gente de clase media alta o alta que empezó a rechazar que es la gente del alto venga y decir, ustedes tienen el alto, váyanse para allá, nosotros somos acá, nos mantendremos separados. Eso no tiene muchos años atrás y aquí hace unas semanas en esta misma mesa estábamos eh, discutiendo cómo el subgobernador en Santa Cruz discriminó abiertamente a la población ayorea. El racismo parece algo que, que no cede a pesar de todos estos cambios. ¿Cómo lo ves tú, Mauricio? Sí, bueno. A ver, me voy a, ir a tu uh -huh. pregunta. <ríe> Oye, voy a, voy a, voy a hacer, voy a ser disciplinado. Vale. Eh, hay, hay un libro maravilloso que quiero mencionar unas tres veces en este programa que es de Toto Loaiza, uh -huh. que es, eh, que en serio, lo recomiendo muchísimo, donde justamente habla, bueno, establece, escribe respecto al racismo y, y menciona el tema del del, del, del megacenter, de lo que pasó, obviamente desde un punto de vista analítico, académico, pero también lo condena, ¿no? porque creo que nadie puede estar a favor de eso. ¿no? Uh -huh. eh, y, y justamente algo que menciona, además del de típico discurso de es algo estructural, uh -huh. creo que... Sí, ya sabemos que es estructural, pero ¿qué vas a hacer al respecto? No? Eh, algo que él plantea que es bien interesante es justamente que en realidad lo que hace es apartar el, te, el, te, el tema económico, es decir, el tema económico influye, sí, pero hay algo más allá de lo económico, uh -huh. es decir, hay gente que, y yo, yo creo que todos conocemos a personas que discriminan más a una persona por tener menos dinero que por, tener, que, que, que por su color de piel, que por su estatus social, que por su apellido, digamos. Eh, eh, es, es algo que pasa, es algo que... Y, y, y me acuerdo que justamente hablando con, con, con, con el Totoro Aiza, él me decía un ejemplo clarísimo de ese tipo de discriminación, es que si tú vas a una discoteca, uh -huh. te van a dejar entrar si le pagas al al que te al portero. O sea, no, no es que te va a ver y te va a decir, no, a ver, no, creo que tú, por poner es trucha, no entras. Lo económico sí influye, pero no es lo único, ¿no? Y yo creo que fue un quiebre desde mi punto de vista, muy fuerte para la sociedad boliviana, el darse cuenta que el racismo sigue y lastimosamente va a seguir durante un tiempo más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se está haciendo y no se ha hecho lo suficiente, no digo no se ha hecho nada, no se ha hecho lo suficiente para combatir el racismo o tal vez no se lo, no, no lo ha he hecho bien. A mí me parece muy interesante el tema de la cumbre nacional, me parece pero tengo mis serios problemas respecto a las propuestas que pueden llegar a surgir. No sé si poner todos somos iguales ante la ley en todos los negocios del país, habrá bajado el racismo un 0,1%. No te estoy hablando de, de, de, de que haya sido un cambio estructural. Yo creo que no ayudan absolutamente nada. Yo tengo miedo de que justamente las soluciones que surgen de, de la cumbre lleguen a ser un tanto... Poner todos cartelitos de todos somos iguales ante la ley. Uh -huh. eh, en Santa Cruz hubo un problema por un cantante que, además, el cantante debe tener más dinero que todos los que estamos aquí juntos, que le dijeron: póngase un saco, no, no puede estar así. A la modelo, a, la, la reciente, no, también no, le pasó no, lo mismo. Ah, claro, a, a, a la modelo le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de temas que, insisto, quizás no nos damos cuenta. Y, y, y eso es, insisto, porque es estructural. Eh, ya, ya, ya para irme a, a, a un punto un poco más concreto respecto a la cumbre. Uh -huh. A mí me hubiera encantado que inviten a, a, a la cumbre a algunas instituciones que, que, que van en contra, porque esto hay que ser honestos, uh -huh. que van un poco en contra, ni siquiera en contra del gobierno, pero que critican al gobierno. El CEDIF y hay un montón de abogados ambientalistas que están diciendo dejen de contaminar las aguas de los indígenas. El CEDIF tiene un montón de estudios al respecto. Conozco un montón de abogados que en verdad están yendo y, y dicen, estos loteadores se meten a nuestras comunidades y hacen cosas que no se veían desde hace décadas. Violan los derechos humanos de las personas. Amenazan con violar a mujeres indígenas porque tienen derecho a su tierra. ¿Se sabe de esto? ¿Alguien ha escuchado algo de esto? Muy, muy poca gente, y eso es terrible. Eso debería ser noticia, de, de, pero de primer punto. Y esta cumbre también debería ser noticia y no lo fue. Mm, yo he verdad. visto más propaganda diciendo los cambas son unos infelices que propaganda respecto a la cumbre, paradójicamente, que respecto a la cumbre nacional contra el racismo y toda forma de discriminación. ¿Qué es eso? En verdad yo he visto más propaganda diciendo Hay menos, somos el país con menos inflación de, del continente, que respecto a esta cumbre, porque lamentablemente es un tema aparte, la economía nos importa más. Y eso es algo que justamente, y con esto casi cierro, es algo que dice Toto Loaiza. La economía se vuelve, no, el racismo no gira, no debe de girar, no es un aspecto que debe girar solo en torno a lo económico, pero es más fácil así, es más fácil cuantificar así, es más fácil ejempl ejemplificar así. Y eso está mal, porque no solo es económico, solo para terminar, yo no entiendo de dónde se sacan los meses es racista, pero lo que estoy, estoy segurísimo, es que el señor que mandó a reprimir a los indígenas de Chaparina, y luego fue premiado, Sacha Llorenti, algo de racista tenía. Y el señor que decía, guagua, les van a quitar a sus guaguas, el sol se va a esconder, la luna se va a escapar, todo va a ser dolor, de un modo paternalista, pero también... Haciendo creer que la gente es tonta, eso también es un, un racismo. Yo de Carlos Mesa no tengo idea de un solo acto racista que haya hecho. Aquí Kiara ya está preparando la, mm. los disparos, pero todos quiero un breve corto y ahorita regresamos. Yo di actos concretos. Estás viendo Había ya la Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Y bueno, regresamos. Estábamos discutiendo en el marco de lo que fue en esta semana, martes, miércoles, la cumbre en contra del racismo y toda forma de discriminación. Nuevamente analizando las razones de por qué el racismo no cede. Eh, se dieron distintos enfoques, distintas perspectivas. Y bueno, aquí ya entramos en una polémica en torno a si ciertos actores son o no racistas, y se habló de el expresidente Carlos Mesa. Y Kiara tenía algo que decir. Kiara, adelante. Sí, ya. Bueno, a ver, hechos <risa> concretos, más allá de que. Eh, Carlos Mesa haya sido el candidato de los pititas en 2019 y todos los bolivianos y bolivianas hayamos visto el racismo del movimiento pitita, no todos, pero un gran racismo del movimiento pitita hacia los sectores indígenas, quema de huipalas no necesito recordarlo, todos lo sabemos quien no lo sepa es grave luego, ¿quién estaba pues en, el, en, en, en la vicepresidencia y luego presidencia en 2003 cuando asesinaron a Alto, ciudad eminentemente indígena y que defiende este movimiento? Digo, ¿y quién estaba haciendo el golpe de Estado, llamando a Áñez, diciéndole, ven a gobernar, por favor?, llamando a las Fuerzas Armadas, eh, cuando han puesto a Áñez, quien ha asesinado nuevamente a gente en el alto, a gente en, e, en el trópico de Cochabamba, que no eran gente de clase media, que no eran gente blanca, ni blanqueada, ni por si acaso, Carlos Mesa, o sea, pequeñas lecciones de historia?, pero para ponerle una cereza al pastel de nuestro querido Carlos Mesa, he pasado un videíto recién a producción, eh, que no hay quien se niegue, quisiera que lo veamos, por favor. ¿Ya lo tenemos listo? Todavía ah, bueno, no, ya. se está preparando. Al, al terminar mi intervención, damos la <risa> cereza adelante, del adelante. pastel. Luego, hablando de, de, del, del tema del racismo en sí, estructural, que tenemos ahora. Las costumbres son racializadas. Lo que hablamos del, del megacenter, me acuerdo que se hacía lío de que la gente haga aptapis en, en, en la plaza de comidas. Entonces, las costumbres son racializadas. Hacer un aptapi, llevar un aguayo, como ha pasado en 2019, llevar una huipala es racializado. Sea, o sea, tú puedes ser igual de moreno que el que te está insultando con insultos racistas, ¿o no? Y... El hecho es que te está insultando por llevar una huipala, por tener cierta ideología y por defender ciertas costumbres o hablar de cierta manera. No es un tema de color de piel. Actualmente es racismo. Es un tema que se ha intentado llevar desde la república y quien era más blanco era mejor y tenía más poder. Luego, eh, hablando igual y refiriéndome al ejemplo del megacenter, la clase media o clase blanqueada, le podemos decir así también la clase que quiere ser blanca aunque no lo sea, no acepta lo que considera indígena, eh, tenga, no acepta que lo que considera indígena tenga el mismo dinero o tenga más dinero. En ese sentido no acepta tampoco que lo que considera indígena, porque lo considera menos, lo considera feo, lo considera ladrón, lo considera salvaje, lo considera todo lo negativo, no acepta que eso tenga el mismo dinero ni comparta los mismos espacios, eso es el megacente. Hay muchos casos denunciados de los colegios, en los colegios privados de La Paz, de Santa Cruz y de Cochabamba, que se negaron a aceptar a, a, a, a gente que era hija de comerciantes, hija de gente que tenía dinero, pero que era de sectores eh, populares, con, con, que se reivindicaba indígena, no los dejaron entrar. Porque no la, la, la, la clase blanqueada, la clase que pretende que es más por no creerse indígena, no quiere que los indígenas compartan sus espacios porque los considera menos. Ese es el fondo del racismo. Que, que construimos nuestras identidades como yo soy más que él porque yo no soy indígena. Ese es el problema. Ese es el Estado que, que tristemente se extrapola a nuestras identidades y lo tenemos muy internalizado. Este tema que, que, que hubo con la Miss Bolivia, por ejemplo, ¿por qué nosotros seguimos, seguimos participando de una cosa así? ¿Seguimos estando como Bolivia? ¿Seguimos poniendo a mujeres con un estereotipo occidental europeo en la televisión? Porque seguimos considerando eso como más bonito, seguimos considerando lo blanco y lo occidental y lo europeo como algo más bonito y eso no es solo como antes explicaba una lógica de Estado que pretende que los blancos dominen a una, a una mayoría indígena y que la mayoría indígena trabaje y sea explotada, sino que dentro de nuestras identidades neguemos eso para que el poder político nunca lo consigamos, nunca lo consigan los indígenas o los sectores populares porque siempre se consideren menos antes del movimiento al socialismo había un, un bajo, bajo, bajo, baja Bajo porcentaje de participación en las elecciones, porque simplemente todos eran partidos de cheque y todos eran partidos blancos que defendían lo mismo. Cuando entra el movimiento al socialismo, recién empezamos a tener una participación y un orgullo de lo que es ser indígena y empezamos a entender que no es ser menos, y eso es lo más importante. Uh -huh. Y ahora la cereza del pastel. Sí, ahora sí, ya tenemos el video, por favor, en pantalla <risa> de nuestro Charles Table. <risa> Bien, eh, ¿quieres hacer algún comentario respecto al video? Sí, bueno, el video, no sé, no sé si es el de, del 2019, me parece que sí, me parece que es del tema cuando él tenía una campaña electoral, uh -huh. pero, pero se le hizo, se le hizo claro. mucha crítica, se le hizo mucha crítica porque él salía de una campaña que tenía y estaba justamente saludando a todos los niños, Carlos Mesa, uh -huh. sale de esto y claro, un niño pobre le habla, le ofrece eso y ni lo mira, uh -huh. ¿no? Hay actos racistas eh, innegables. Y como lo dije antes, no es un tema eh, solamente de que yo vaya y diga eh, indígenas, desgraciados, raza maldita, ¿no? Es un tema de qué está detrás de los discursos y de lo que yo amparo. Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina y los demás, Waldo albarracín y demás, han amparado ese discurso. Porque, como repetí antes, el MAS es un partido altamente racializado. Y, y, y Carlos Mesa, al decir, opreso o a la presidencia, al instigar a los movimientos suyos de calle al, al, a, a, a tener esos actos de racismo y discriminación, uh -huh. está siendo racista. Y creo que quien no se dé cuenta de eso, pues es terrible. Bien. Eh, vamos a las soluciones, ¿no? Que... Okay. <risa> ¿Cómo, ¿cómo, solucionamos ¿Cómo solucionamos el racismo? El racismo? En realidad es hablar de la cumbre, ¿no? De un poquito las soluciones que se están pintando, que son 34 puntos que van a salir. Todavía se está sistematizando el documento. lo sabremos en un par de semanas. Pero como les decía al principio, la ministra Sabina Orellana ya adelantó dos ejes por lo menos. Eh, ahí les pido que nos den un poco de su análisis. El primero es educación. Esto de meterle la currícula de la, de la educación básica y superior, temas que discuten el racismo. ¿Eso va a solucionar la problemática? Eh, vamos contigo, Alem. Yeah, uh, uh, concreto, a ver, eh, el señor García Linera una vez le, a un limosnero le dio ma una manzana mordida. No ah, sé no, si no, es racismo o no, sí. no, no sé. El siguiente elemento, cuando se, cuando se hizo el tema del megacenter fue muy interesante porque... Uh -huh. Eh, los empresarios dijeron los del alto tienen plata y les hicieron dos cines más en el alto, no para que no vengan, sino porque allá consume mucho más, quizás, es una pregunta muy interesante, entonces y el otro elemento es el que tenemos una cumbre eh, dirigida por el señor Arce convocada contra el racismo y todo el elemento y el día viernes tenemos otro escenario similar en Sacaba a la cabeza del señor Evo Morales, entonces ¿cuál realmente el contenido de esta cumbre? ¿realmente es luchar contra el racismo? ¿o es una pugna de poder interno? a debate, el otro elemento para ir concreto a lo, a lo de la cumbre a ver, eh, la ley Abelino-Ciñani, yo estoy muy de acuerdo con esa ley, me agrada bastante. Sin embargo, no está siendo bien aplicada y sirve de excusa de los profesores de decir es una ley que no se puede aplicar. Sí, no ajá. se puede aplicar porque no te da la gana de aplicarlo. En función a ello, eh, ¿cuántos años vaya de la reforma del Abelino-Ciñani? Por lo menos 10, casi una generación. Tenemos los atichiris que están en el secundaria, ¿funciona? ¿Usted conoce algún estudiante de secundaria que sepa Aymara en el contexto de La Paz? ¿Algún, algún estudiante del alto que no tenga de, de, de, lengua, de lengua materna la Aymara, que haya aprendido en la educación secundaria la Aymara? Mm. No, no ve. Es como en nuestra época: el inglés, no sepa qué nos daban, y el francés nunca funcionó. Las bases sí, pero no funcionó. Entonces, de la misma forma plantear Ahora han planteado con la nueva currícula 2023 la despatriarcalización. O sea, es como hacer pequeñas chanchullas, pequeños parches, algo que no se está aplicando. Entonces, yo no, veo, yo no veo coherencia en la actitud política, yo no veo realmente un escenario de transformación social. No, no va a haber a partir de la ley avelino siñani a partir de estas pequeñas reformas, a partir de las resoluciones ministeriales, porque no hay la voluntad ni estatal de querer hacer un cambio real, ni de los profesionales, en, en este caso de los profesores de secundaria y primaria, en, la, en, en el escenario de querer cambiar. No hay eso, no hay esa buena voluntad. Por último, eh, son transformaciones, el racismo es algo que se va a pugnar constantemente, es una etapa de transición. Vea el último problema del, del censo, collas malditos, cambas malditos. Y se han golpeado y, y hay videos de racismo, hay, hay collas que dicen yo soy más camba que vos porque yo he nacido aquí, bla, bla, bla, y todo ello. También hay esa pugna. Pero no olvidemos que a principios de años la señora Eva Copa fue invitada dos veces a Santa Cruz para hacer la Alianza Económica Santa Cruz el Alto, Alianza de Capitales. Y esas, esos fenómenos son los que van a ir eh, eliminando este prejuicio racial. No una ley, no los tallercitos de capacitación, no un buen presidente con una u otra cara, sino las Alianzas de Capitales. Hagan empresas, mm. señores. Bueno, yo, yo estaba de acuerdo con el análisis de que una de estas modificaciones en la currícula no van a ser suficientes, pero no sé si estoy de acuerdo en que la solución viene por las empresas. Pero, por ejemplo, yo creo en Bolivia, y aquí voy contigo, Natalia, eh, hay una especie de apartheid en la educación. Estamos hablando de que las clases más blancas estudian por un lado y los colegios fiscales absolutamente de ascendencia indígena por el otro. Entonces, yo no entiendo cómo si tú les pones, ya no hablen de racismo, pero esas poblaciones nunca se encuentran, nunca conviven, nunca realmente se relacionan. ¿Cómo vas a superar el racismo cuando tú creces con un prejuicio, sea positivo o sea negativo? Pero es un prejuicio tan grande. O sea, yo creo que para mucha población, y es muy duro eso en Bolivia realmente, se encuentra con el sector de, perdón, se encuentra con gente de otro sector hasta la universidad recién en esa etapa de su vida. ¿no? Yo creo que estamos hablando de algo estructural, aunque es una, sé que es un concepto medio gelatinoso, no, no, pero, es, es pero es verdad, o sea, hay una claro. separación clasista, racista. No sé tú cómo ves, Natalia. Algo que han empezado a hacer estas clases blancas uh -huh. es que han empezado a generar cierto tipo de mecanismos uh -huh. de separarse uh -huh. de las ciudades. Porque, por ejemplo, si vemos el contexto de la ciudad de La Paz, no o sea, de manera histórica, tenías primero uh -huh. el centro de La Paz, que era el casco viejo, que era uh -huh. el blanco, y de repente eh, se empieza a comercializar o empieza a crecer esa parte y se van a Sopocachi las clases blancas. Después de Sopocachi tienes toda esa zona que es como que muy, muy bohemia, muy uh -huh. oligarca, que tenemos todo el tema del siglo XX. Uh -huh. Y otra vez empiezan a llegar, o sea, la ciudad se empieza a crecer, empieza a llegar y estas clases blancas se van al sur, uh -huh. a todo lo que viene a ser la construcción de la zona sur, ¿no? Hasta por lo menos gran parte del de siglo pasado y parte del nuestro era como que el búnker blanco, ¿no? O sea, ahí tenías como que las empresas, los colegios de renombre, tenías grandes colegios como el Calvert, el Franco, el SAS. Pero se han dado cuenta que también empezó a llegar, a llegar gente de corte popular que sí tiene más ca capacidad de capital, que sigue viendo estas estructuras, estos barrios como parte del ascenso social uh -huh. y se van más al sur. O sea, la, la clase blanca ha generado un mecanismo de irse al sur, al sur. Ahora tú tienes unos condominios cerrados que de son aislarse, de aislarse, o sea, se van uh -huh. incluso en Mayasa. Tú puedes no salir de Mayasa. Tienes mm. sede universitaria, colegios y barrios privados. Mm. Entonces, son las clases blancas las que poco a poco se han ido yendo al sur y poco a poco están migrando a Santa Cruz incluso. Mm. O sea, estamos viendo cómo hay cierto tipo de migración por las clases blancas. Entonces, sí hay esta parte que vos dices, pero no es porque eh, se mantiene todavía la ciudad de indios y la ciudad de blancos uh -huh. eh, porque es un tema eh, estructural, económico, político, sino porque las clases blancas se ven invadidas y en un sentido de mantenerse separadas se siguen segregando, o sea, hay que ver nomás cómo se está empezando a crecer la ciudad en ese sentido. Pedían eh, el aeropuerto en Río Abajo si no estoy mal, porque no querían subir al alto porque es una barbaridad tener que hacer eso O sea, uh -huh. en los aspectos más graves del 2019 decían, es hay que reactivar esto porque no podemos ir donde los salvajes uh -huh. es terrible hay un problema en nuestra sociedad es que somos altamente resultadistas uh -huh. o sea, se lanza la ley contra la discriminación y queremos que el día siguiente ya nadie sea racista se lanza la ley contra el feminicidio y creemos que el día siguiente ya no haya feminicidio. O sea, ya lo hemos dicho, es un tema estructural y tristemente nuestras leyes son altamente punitivas. O sea, solamente se encargan en castigar uh -huh. el hecho. Ese es uno de los principales problemas porque creo que no ha funcionado la 045. Es altamente punitiva y el tema de la educación recién se está empezando a hablar. No sé, Alen, cuando vos estabas en el colegio te ha puesto que nunca te han hablado de racismo ni de discriminación dentro de la currícula. A Mauricio tampoco. Seguramente a Kiara ya en sus últimos años de colegio y a mí también... también pero, o sea, es en lo último, tienes una semana dedicada uh -huh. al racismo, donde te hablan reciente te dicen, che, cuates, no sean racistas. No. No, es, sí, es, en la reforma <risa> es, educativa del 93 sí se hablaba del tema del racismo. Y en la reforma no se Adelina aplicaba, se no igual, se aplicaba. Pero dentro de los mismos Dentro libros, de la estructura, dentro de los temas, tema. por ejemplo, en el tema de historia no se hablaba, por ejemplo, de levantamientos indígenas. En los colegios no fiscales. Se, en, en, en, en los colegios en general, yo, yo he estudiado toda la en levantamientos fiscales y indígenas y los tengo todavía de colegio Entonces, más bien, porque en el colegio privado no se habla de Ese esas es cosas. El problema. Lo que es una es realidad la... privada con una realidad fiscal. Muy interesante. Pasa por ahí. Bueno, yo no salí de colegio privado, más bien, y ya hablábamos de estos temas. Entonces. Mm -hmm. Hay un tema de que se pide que al día siguiente ya tengas resultados, cuando es un tema que, o sea, no puedes hablar una semana de racismo, tienes que meterlo dentro de la currícula, el problema es que se está folclorizando, uh -huh. ahí entre el otro tema, ¿no ves? Como que, ay, qué bonito, todos vistense de pollera y de abarcas y ya no son racistas así, pero no estás entrando a lo estructural, uh -huh. ¿qué significa todo esto?, ¿de dónde viene?, ¿quiénes asumen?, ¿cuándo se niega?, ¿cuándo se toma?, entonces entramos a procesos de folclorización y de repente todos usamos aguayo en la ropita porque es muy nice, muy cool, pero si lo usa alguien indígena o si lo usa alguien de carácter popular, mejor dicho, si lo condenas y dices, ay no, qué, qué feo se ve. Entonces es un problema que uh -huh. está todavía latente, el problema no, eh, no se soluciona por lo punitivo, hay que especificar en el tema de la educación superior y de los medios de comunicación. Mm. Porque es algo que está todos los días. O sea, si tú tienes a la tele programas de televisión, noticias, diciéndote eh, lo indígena, lo negro, no, o mm. está mal o está estigmatizado, sí es un problema porque es tu cotidiano, por último. Mm. no Por ahí va. Les voy a pedir a las últimas dos intervenciones de este tema que sean breves porque ahorita hay un tema que está sucediendo y en Perú. Y que bueno, vamos a mostrar imágenes de lo que está sucediendo allá, entonces hay una, un poco de cierre. Adelante Mauricio. Ya, eh, la verdad es que, insisto, trabajando en el Alto y, y mi hermano igual trabaja en el Alto un montón de tiempo, el aeropuerto se tiene que mover, está en el centro del Alto, no digo que se vaya a Miami, digo que se tiene que mover porque en verdad está muy cerca de la ciudad y el Alto tiene que poder expandirse, me lo dicen personas alteñas, o sea, dentro del alto, ok, pero el tema de mover el aeropuerto, que fue una idea que se tiene desde el deserto, no sé si, o tal vez es porque tengo, la, curiosamente, paradójicamente, la perspectiva alteña. Eh, y qué que feo, ¿no?, que tengan su mayas y no tengan su opocachis, el refugio dominguero, qué tristes sus vidas. Eh, mira, yo, yo he leído el, el, el libro de Condarco, de, de Vilca Zárate en el colegio, en el colegio privado, eh, he leído a eh, al menos un poco de, de, de Fausto Reinaga también en colegio privado, entonces no sé si, si está bien generalizar y decir todos los blancos son unos infelices, todos los no blancos son buenos, todos los no blancos son unos infelices, todos los blancos son buenos. Y yo creo que en realidad ese discurso de todos ellos son unos infelices, racistas, los odiamos, aunque yo soy más blanco que ellos, me parece que ese no es el camino justamente, necesitamos una lógica y un discurso de más unión de bolivianos. Dejar de hacer lo que hizo Carlos Mesa en el video, que es totalmente repudiable. Dejar de regalar manzanas mordidas, como hizo García Dejar de decir, amarrame los guatos, como hizo el expresidente Evo Morales. Todos estos son actos de racismo. Y, y yo me quedo con el tema, educación, ok, hay educación. Pero yo justo iba a poner lo, lo que dijo Alem. ¿Cuántos de ustedes han, yo, yo, yo no he tenido placer, pero cuántos de ustedes han estado en el colegio cuando eh, metieron en la malla curricular a la Aymara? ¿Y ¿Cuántos de ustedes hablan Aymara? Entonces no es solamente meter por meter solo para terminar y en este uh -huh. punto de Aymara para el tema justicia uh -huh. eh, cu cuando lo acusaron a Alberto Cusi de manera terrible sumamente discriminatoria el gobierno del movimiento del socialismo él se quiso defender en Aymara no había un juez que hablara Aymara o sea, ¿de qué me sirve poner 36 lenguas eh, oficiales. oficiales? ¿de qué me sirve decir todos los funcionarios tienen que hablar menos una? si cuando un indígena ha sido atacado, ha sido violentado y se quiere defender en su lengua materna. El Estado tiene, no tiene la capacidad de darle a una persona que hable idioma indígena. Uh -huh. Eso también es una forma de racismo. ¿eh? Claro. No nos rasgamos las vestiduras cuando a cualquier blanco le amarran los zapatos, pero sí cuando a un indígena le amarran los zapatos. Creo que además... Eh, no, lo que la Natalia decía es muy importante. A ver, yo he salido del colegio hace tres años, o sea, lo tengo muy actual lo que está pasando. Hay una cosa que, que antes de, de, de ir a lo que iba a decir, no hay que desmerecer, se ha aplicado en muchos colegios públicos la ley uh -huh. y yo conozco a compañeros del Colegio San Luis en el Alto, a, a compañeros del Colegio de Achica Arriba, a compañeros del Colegio Santiago en el Alto que hablan a y lo aprendieron en el colegio. O sea, hay profesores que lo han aplicado, muy pocos, de acuerdo total, en los colegios privados no se ha aplicado para nada, pero hay profesores que lo han aplicado. Luego, no, no o sea, no es que porque en el colegio te enseñen a Aymara o te enseñen que, que, no sé, te hagan bailar Tinku, vas a dejar de ser racista, o sea, no hay que folclorizar el tema. El, el hecho del racismo no es que digas, ay, qué lindo, está de moda usar pollera, me pondré una pollera. Es el hecho de que, como decía Natalia, cuando lo, lo ves en una persona de, del sector popular o que es más, no sé, que, que te cae mal porque es, no sé, el hijo de la tendera y no debería tener tanto dinero como tú y no debería compartir los mismos espacios que tú, te caiga mal. Porque el hecho del racismo no está en pensar que es bonito o feo solamente, sino en pensar que es bueno o malo hacer algo o que alguien es mejor o alguien es peor y lo o sea no es solo lo que se enseña que también es importante sino lo que tú decías Andrés si estamos en un sistema donde hay colegios privados que no aceptan a la a la gente de, de clases populares o a la gente que tiene más dinero que ellos pero usa pollera nunca vamos a cambiar porque más que lo que ves en la pizarra es lo que tienes en todos los días o sea ¿Qué pasó en 2019? Que mucha gente de clase media pensaba que el hijo de la tendera, por tener menos dinero que ellos era y tener una huipala, era un salvaje porque no conectamos la empatía. El racismo es un ejercicio de anular la empatía y no ver al otro frente a, a ti como, como igual, solo porque es moreno, porque tiene huipala porque lo que sea. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Y para mí el paso no es solo cambiar las leyes es cambiar la educación elitista que tenemos. ¿Por qué cada uno de nosotros no va al colegio en su barrio con la gente de su barrio? Simplemente, ¿por qué tenemos que aspirar a tener mejor educación y pagar mejor educación con la gente, con la gente, no sé, que nos parece mejor? Cada uno debería ir al colegio de su barrio y conocer las realidades de la gente de su barrio. Así se acabarían las cosas. Si tenemos colegios de blancos y colegios de, de indígenas, ¿cómo vamos a pretender que, bueno, enseñaremos a Aymara, así se va a acabar? Porque, básicamente, a los niños desde pequeñitos no les haces convivir con el otro. Y por el otro lado les entran los Carlos Mesas, Dorias Medinas, Camachos y demás, que les dicen, el otro es un salvaje. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que así... Tengamos una sociedad que no sea racista, por más de que todos bailemos tinku, uh -huh. bailemos, no sé, eh, todas nuestras danzas folclóricas, nos pongamos un aguayito. Uh -huh. Eso no es el, el fondo del racismo. El fondo del racismo es empatizar con el más pobre y empatizar con el otro. Uh -huh. y, y, y, y, y que nos eduquen así desde niños, compartiendo los mismos espacios. Eso es lo básico. Compartimos los mismos espacios en Bolivia. En muchas ocasiones sí, pero en la mayoría de ocasiones no. Cafés, eh, universidades, barrios tenemos todavía un, un, un segregamiento no racial, uh -huh. sino de gente que pretende ser blanca y la gente que asume que no lo es. Uh -huh. Solo eso. Muchas gracias, Kiara. Gracias, Natalia. Gracias, Mauricio. Gracias, Alem. Eh, no nos va a dar tiempo para comentar más, pero queremos mantenernos siempre al tanto de lo que está pasando. Además, es información bastante importante. Mostramos en pantalla, por favor, lo que está sucediendo ahorita en Perú en esas últimas horas. Eh, ahorita se está preparando Lo que ha sucedido en las últimas horas en Perú Es que han llegado una serie de caravanas del área rural Ahí vemos ya en pantalla Hay una serie de sectores también urbanos en el De Lima y de otras ciudades Que están pues enfrentándose a la policía Y enfrentándose pues la represión Porque quieren llegar hasta el parlamento peruano Porque están exigiendo que se hagan elecciones ya que están pidiendo que no puede ser posible de que se haya transado la, el ascenso de la vicepresidenta, ex aliada de Pedro Castillo, y que ahora se quiera quedar hasta el 2026. ¿no? Al mismo tiempo que, como mencionábamos aquí hace unos días, se estima que más del 80% de aquí Natalia apuntaba ya la huipala presente siempre, que más del 80% de la población peruana rechaza o no ve como legítimo el Congreso debido pues a las constantes, eh, vamos a decir, eh, censuras que han hecho frente a los presidentes electos más o menos desde el 2016. La situación está escalando en violencia, si creíamos que iba a ser pacífico, pues ya se está viendo que no, que bueno, hay una indignación tanto en defensa de Pedro Castillo como también en rechazo hacia el Congreso. Son varias carreteras las que están bloqueadas y bueno, esperemos que se llegue a una salida. Veías unas horas antes de que la misma vicepresidenta, ahora presidenta del Perú, eh, Dina, Bo Dina Boloarte, Mencionaba que sí se estaba abriendo la posibilidad que celebren elecciones antes. Yo creo que se está intentando evitar que haya una convulsión muy grande. Perú, oh, si no me equivoco, el 2019 también entró en un periodo de convulsión bastante fuerte. Y que bueno, estaremos atentos eh, a todo lo que suceda. Y el lunes eh, también lo estaremos com eh, comentando, o si no, para el martes. Eso sería todo con nosotros. Disfruten su fin de semana, sábado, domingo. Muy buenas noches. Fluyan, construyan, subrayen, pero no huyan, que alarman Agitación comunitaria es combustión espontánea